hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues muy buenos días buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? <ríe> bueno se cae peor, pero bueno ustedes saben, grabo todos los videos en un solo día entonces llega un momento que me aburro quiero divertirme un rato, quiero pasarla lindo eh, y y no hay nada que me entretenga más y que me divierta más que hacer astrología en serio, pero aprenderlo en forma divertida. La seriedad que tiene la astrología es tal que es una herramienta de autoconocimiento y de autoliberación. Por eso, conocete a vos mismo. Primero, Empecé a estudiar tu carta. Y fíjate en qué posición está Saturno. Qué cosas. Deberías cambiar. De ese. Yo soy. Que sale. Sin que vos lo puedas manejar. Que sale en forma inconsciente. Eso. Es verdaderamente. Tener tu, la vida. En tus manos. ¿sí? Y. ¿Hacer con ella lo mejor para que vos seas una mejor versión de vos mismo, de vos misma, de vos mismo? Por supuesto que sí. Bueno, vamos con Saturno en Virgo. Esta es la constelación o el signo de Virgo. Y si vos tenés una carta que estás estudiando, tu propia carta que tiene a Saturno en Virgo, tenés que saber tener en cuenta que este Saturno en Virgo tiene tres palabras claves que lo identifican. Son justos, son empáticos y son pragmáticos. Eso desde el aspecto positivo. Desde el aspecto negativo, son rígidos, son obsesivos. Y son melancólicos. Bueno, te iba a decir, ojo, guarda con esto, ten en cuidado, pero siempre te digo lo mismo. Así que no, hoy no te lo voy a decir, ya lo sabes. Hoy lo que sí te voy a decir es que nos encontramos mañana. Claro que sí, que nos encontramos mañana, pero mañana vamos a, además de hacer Saturno en Libra, de empezar con la mitad, de, con la otra mitad del Zodíaco, eh, vamos a festejar los 100 videos de astrología que ya habrás tomado el día de mañana. Este es el video 99, mañana es el video 100. Son 320 videos, hiciste casi un 30% de la carrera de astrólogo. Así que nada, eh, vamos muy bien, vamos avanzando a paso firme. Te mando un abrazo y felicitaciones. Chao, hasta mañana.